¿Qué pasaría ahora mismo si por alguna casualidad te caes para el agua? Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis amores, en el video de hoy les voy a estar haciendo un tour por mi oficina Se los tenía prometido hace ratico, así que creo que llegó el momento ¿Qué, qué, qué, qué? qué qué? estás por dónde? En la oficina, un turn. Pero tú estás arrebatada. Si tú me hiciste gastar todo ese dinero, que si Barbie, que si no sé qué, que si no sé cuándo... Hoy lo que toca es 24 horas de Barbie, así que nos fuimos para la casa. Uf, bueno, mis amores, ahora sí, estoy lista para hacer mis 24 horas de Barbie. Pero vamos a ver qué esenciales tenemos. El primer esencial es que Barbie siempre anda con un perrito. Tenemos también esta carterita, que bueno, por lo menos dice Barbie, como si imitara la cajita donde viene la Barbie adentro. Tenemos esta gorrita que está por acá, que me va a cubrir del sol, porque yo como Barbie no pretendo hacer mucho, totales, siempre están paraditas así. ¡Uy! Esto se ve buenísimo. Esto promete. Barbie Pacífico de Marino. Creo que aquí es que viene la comida porque veo a Barbie Chef. Esta es mi parte favorita. Romper las cosas. ¡Ay, esto está demasiado lindo! ¡Miren! Viene con mi traje y todo. Las Barbies son muy flaquitas. Esto me va a quedar chiquito. Ay. Ay. También viene con mi gorro. Mi gorro del chef Barbie. ¡Me encanta! ¿Y dónde está la comida? ¡Bueno, bueno! Bueno, eso sí, tengo actividades gastronómicas. ¡Tengo una Barbie! ¡No te lo puedo creer! Amiguita, hoy me toca a mí. ¿Qué me tocó por aquí? Orso. Me encanta el orso. Macarrones. Y chiquitico. Me tocó lacitos. Pene. Y aquí abajo veo espagueti. ¿Y dónde está la salsa aquí? Yo me voy a comer esto así me parece. ¿Aquí qué me pusieron? Unos espejuelos de Barbie. Esto es un esencial muy importante, porque acuérdense que yo pretendo no hacer nada. Si Me ponen al sol, voy a estar... ¡Tarán! A ver qué más aparece en esta bolsa. ¡Mi pijama rosada! Dije, yo voy a pasar un día divino como Barbie. Y Pushi cree que voy a pasar trabajo. ¡Qué bobo es! Ah, pero tú pensabas que estar así. Las Barbie se compran. Y las vapis vienen en su cajota y todo. Así que hay que meterse dentro de una caja de bapi para venderte. Eso tú no me lo dijiste. Tú me dijiste que eran 24 horas de Barbie. Las vapis están en su cuarto tranquilas sin hacer nada. Nada no, mami, hay que vivir la experiencia completa. Así que anda, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Activa, que hoy vamos a estar 24 horas de Babi, que yo no gasté todo este dinero por gusto. Vamos. A ver, mi amor, ¿qué tú crees que yo te tengo guardado aquí? Pero si ya tú me dijiste que tengo que ir por una caja. Sí, mira qué sorpresa te tengo. Está lista sí. toda Barbie necesita su respectiva caja. ¿Y qué voy a hacer ahí adentro? ¿No te gustó? Sí, está lindísimo. 25 ¿no? horas mando. Un video y ya una fotito. No, mamita, para la calle a venderte. ¡A 1.99! Es una y del 88. ¿Y cómo sí. yo adentro aquí? 1.9999000. Aquí, bienvenida a tu cajita. ¡Vamos! ¡Ay, qué calor! <risa> me suave! ¡Oyeme, que me caiga! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! <risa> ¡Esto es invento ¡Como pesa, Dios mío! Oye, entonces estaba comiendo últimamente. Vamos a ver si aquí en la compra. Óyeme, vamos a tener que hacer algo porque nadie está parando a comprarme. Mira, Camila, aquí yo mismo me voy a autopagar porque a ti nadie te ha comprado, así que vamos, dale. Lleva más de tres horas que ahí. Vamos, vamos, porque a ti nadie te va a comprar. Una opi falsa pueden creer que ni por 1.99 me compraron. Esta gente de Miami sí que esta caña Lo que sí yo sé es que estas más de cuatro horas que yo estuve ahí. Yo he sudado. Y yo tengo muchísima hambre, así que yo voy a ir a buscarme la tica, a ver qué me preparo de comer. Ya me cambié y es hora de comer porque esto de ser una Barbie que me hayan puesto en la tienda, bueno, en la tienda no, en la calle a vender como por más de cinco horas, eso me ha dado a mí una clase de hambre. Menos mal que yo tengo esta cajita, así que a cocinar. Usted es una Barbie. Y si usted cocina, tiene que cocinar así. Con las manos así. Bueno, manos a la obra, ¿no? ¡Ah, no, no! no logré! No, no, no, no, no. eso no es Barbie. Ah. Bueno mis amores les presento mi plato Orso rosado de Barbie. Comer como Barbie, cocinar como Barbie, no me gusta mucho. Mmm, lo rico que está. Nadie me está mirando. A mí eso de cocinar con las manos así. Eso no me gustó para nada Así que está. Yo voy a descansar un poquitico Porque yo me di una llenura Así que me voy a peinar Que las Barbies se peinan mucho Me voy a pintar mis labios Y ya casi el día se está acabando Así que estas 24 horas Creo que las tengo en el bolsillo Camila, vamos, vamos Arriba, dale, que no da la ¿Y esto qué cosa es? ¡Vamos para la piscina! Tú no puedes ir con esto para la piscina, estos cañones fuera que es esos pelos. Las patas peludas, las zombies no tienen patas peludas, vamos que te voy a depilar, ¡vamos! Déjame decirte que los Ken tampoco tienen las patas peludas y yo te voy a depilar a ti también Yo estoy, mira, ¿Vamos? yo soy un Ken peludito, ¿no? Tú no vamos. vas a depilar a nadie No, no, no, aquí nos vamos a depilar los dos <ríe> <ríe> ¡Sopla! ¿Sopla? <ríe> espérate, espérate, espérate más <ríe> Espírate, pongo, pongo, pongo. Vamos, Ken, te toca. No, yo, yo paso esta. ¿no? Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Mira, pero esto, esto no es fair para mí. Sí es fair. Porque tengo mucho pelo y tú no. Una sola vez y ya. No, por aquí mejor, en la mano mejor. No, no, no. No me iría aquí, me la dolió mucho. Es un pedacito, la mano. Aquí. De una vez, vamos, aquí, aquí nada más suavecito. <ríe> aquí para allá. Para allá para pa que no me duela. No me dolió. No me dolió. Un día en el mundo de Barbie. ¡Vámonos para la piscina! Estoy lista para mi tarde noche de playa y piscina. ¿Qué? Tú estás arrebatada. Después de todo lo que tú me hiciste pasar, nada Las Barbie, dale para tu caja. Tú me invitaste para la piscina. Sí, la piscina, la caja, Barbie, caja. Dale. Bueno, y ahí estás castigada por lo que me hiciste. Recuerda que te compré por 1.99, bueno, 2 dólares que te di. Y toda la felicidad que yo te he dado como Barbie. Bueno, en realidad no mucha, porque la comida estaba más o menos ahí. ¿Y qué pasaría ahora mismo si por alguna casualidad tú te caes para el agua? ¡No! Sí. ¡No! ¡Guau, no. Sí, no. claro que sí, vamos. No.